divisor y residuo para hacer la comprobación tenemos que poner una X grande aquí vamos a poner la suma de cada uno de los dígitos del cociente aquí la suma de cada uno de los dígitos del divisor en esta parte vamos a poner la multiplicación del cociente por el divisor más el residuo. Es cociente por divisor más residuo. Y aquí vamos a poner todos los números del dividendo, la suma de todos los números del dividendo. Para poder hacer divisiones, tienes que saber multiplicar y restar. Para realizar una división, veamos el primer ejemplo. Esta se llama galera. Dentro de la galera vamos a poner un par de números que será el 57 y se lee 57 entre 3. Y como aquí tenemos un solo dígito, buscamos acá un solo dígito, o sea, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 5? Cabe una vez. Entonces, 1 por 3, 3. ¿Cuánto falta para 5? 2. Bajamos el 7. Ahora, ¿cuántas veces cabe el el 3 en el 27 cabe 9 veces 9 por 3 27 cuánto falta para el 27 0 ya terminamos ahora vamos a hacer la comprobación entonces aquí va todo lo toda la suma de los del co cociente empezamos es 19 entonces ahora tenemos que sumar 1 más 9, y esto nos da igual a 10. Pero este también lo tenemos que descomponer en la suma de cada uno de sus dígitos. 1 más 0 y me da igual a 1. Entonces, aquí va el 1. Aquí va el divisor. Como es un solo dígito, pues lo ponemos nada más. Aquí vamos a multiplicar 1 por 3, 3 más el residuo, que es 0, y esto es igual a 3. Ponemos aquí el 3. De este lado es la suma del dividendo. En este caso tenemos 57. Lo ponemos como suma de dos dígitos y esto es igual a 12. Descomponemos también este 1 más 2 y es igual a 3. A 3. Por lo tanto, tenemos que 3 y 3, si estos dos son iguales, eh, significa que la división está bien. Este y este pueden ser diferentes, estos dos, mientras estos dos sean iguales, el resultado es correcto. Bueno, pasamos a la, a la siguiente, al siguiente ejemplo. 150 entre 7. Entonces, como cae un solo dígito, ponemos un solo dígito del dividendo. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 1? No, no cabe. Entonces, tomamos otro dígito del dividendo. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 7 en el, en el 15? Caben dos veces: 2 por 7, 14. ¿Cuánto falta para 15? 15. Una bajamos el 0, ¿cuántas veces cabe el 7 en el 10? Cabe 1, una. 1 una por 7 es 7, ¿cuánto falta para 10? 3, bueno, entonces como ya no tenemos dígitos que bajar ponemos un punto y a la misma altura el 0 y ahora preguntamos ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 30? Cabe 4 veces. 7 por 4, 28. ¿Cuánto falta para 30? 2. Ahora vamos a hacer la comprobación con una X grande. Aquí vamos a poner toda la suma de todos los números del cociente. Nada más suma sin importar, sin considerar el punto decimal. En este caso es 2 más 1 más 4. Y esto es igual a que 2 do, más 1, 3 más 4, 7. Este 7 lo ponemos acá. Y aquí vamos a poner toda la suma de cada uno de los dígitos del divisor. En este caso es uno solo. Ponemos el 7. Aquí vamos a poner en esta parte la multiplicación de estos dos números, que es del cociente y el divisor, más la suma del residuo. Entonces 7 por 7 es 49, más 2. Esto es igual a 51, que lo, lo sumamos por separado. Bueno, como números me da 6. Aquí ponemos 6. En esta parte vamos a poner la suma del dividendo, de los números del dividendo. Son 150. Lo sumamos cada uno de los dígitos y me va a dar 1 más 5, 6 más 0, 6 y da 6 entonces esto significa que si tiene estos dos números iguales nuestro resultado es correcto nuestra división está bien hecha este y este pueden ser o no pueden ser iguales o pueden ser diferentes no hay ningún problema nada más este y este que deben ser correctos bueno, vamos con el tercer ejemplo. En la galera vamos a poner 320 entre 12. Aquí ya son dos dígitos. Aquí vamos a tomar dos dígitos. ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 32? Caben dos veces. Y ponemos el 2 a la altura del último dígito que estamos trabajando, el 32. Y decimos 2 por 2, 4. Como el 4 es mayor que el 2, y pedimos uno prestado: 2 por 2, 4. Para 12, ¿cuánto falta para 12? 8, y llevamos 1 porque pedimos prestado, 2 por 1, 2, y una que pedimos prestado, 3, ¿cuánto falta para 3? 0, bajamos el otro 0, ahora, ¿cuántas veces cabe el 12 en el 80?, cabe 6 veces, y multiplicamos 6 por 2, 12, 12 para 0, se pasa entonces pedimos 2 prestados y sería 12 ¿cuánto falta para 20? 8 y llevamos 2 6 por 1, 6 y 2 que llevamos 8, ¿cuánto falta para 8? 0 subimos, ponemos como ya no hay dígitos que bajar ponemos un punto y a esa altura ponemos un 0 Ahora, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 80? De nuevo 6. Empezamos 6 por 12. 6 por 2, 12. Y pedimos 2 prestados. ¿Cuánto falta para 20? 8. Llevamos 2. Son los que pedimos prestados. 6 por 1, 6. Y 2, 8. Para 8, 0. Hacemos la comprobación mando primero los dígitos del cociente el punto decimal no se considera nada más los por los dígitos sumamos los dígitos del cociente 6 y 2 son 8 y 6 14 este 14 los separamos los, los sumamos me da 5. Entonces aquí va el número 5. Ahora aquí el cociente. Sumamos el cociente es 12. Entonces 1 más 2 igual a 3. Ahora multiplicamos estos dos y sumamos el, res el residuo. 3 por 5, 15. Más 0, 8. Y esto es igual a 20 y 3 sumamos el 2 más el 3 y me da 5 y aquí es 5 y ahora ya nada más sumamos el dividendo que es 320 es 3 más 2 más 0 y esto es igual a 5 aquí tenemos 5 Aquí vemos que el 5 y, y este son iguales, por lo tanto nuestra división es correcta. Este y este de aquí pueden ser diferentes, no hay ningún problema. O pueden ser iguales, o los cuatro pueden ser iguales. Pero lo importante es este con este que sean el mismo. El último ejemplo que vamos a ver. Tenemos 3,000... 502 entre 202. Bueno, aquí son tres dígitos, tomamos tres dígitos del dividendo. ¿Cuántas veces cabe el 202 en el 350? Cabe una vez. Y lo ponemos a la altura del dígito que estamos trabajando. 1 por dos, dos. Como el 2 es mayor que el 0, pedimos uno prestado y se vuelve 10. 1 por 2, 2, para 10. 1 por 2, 2, ¿cuánto falta para 10? 8. Llevamos 1. 1 por 0, 0. Y una que llevamos, 1. ¿Cuánto falta para 5? 4. Llevamos nada, no llevamos nada. 2 por 1, 2. ¿Cuánto falta para 3? 1. Bajamos el 2. Ahora... Dos, 202. ¿Cuántas veces cabe en 1482? Bueno, en este caso cabe en 7 veces. Y multiplicamos. 7 por 2, 14. 14, como es mayor que el 2, pedimos un número 2 prestado y se convierte en 22. Entonces, 7 por 2, 14. ¿Cuánto falta para 22? 8. Y llevamos 2, 7 por 0, 0. Y 2 que llevamos son 2, para 8, 6. No llevamos nada, 7 por 2, 14. ¿Cuánto falta para 14? 0. Bueno, como ya no hay dígitos que bajar, ponemos un punto y ponemos un 0 a esa misma altura. Y preguntamos ahora, ¿cuántas veces cabe el 202 en el 680? Cabe tres veces. Entonces empezamos a multiplicar. 3 por 2, 6. 6 es mayor que el 0, entonces pedimos 1 prestado, 6. ¿Cuánto falta para 10? 4. Y llevamos 1. 3 por 0, 0. Y una que llevamos, 1. ¿Cuánto falta para 7? Digo, para 8, 7. 3 por 2 son 6. ¿Cuánto falta para 6? 0. Y hacemos la comprobación. Primero aquí lo suma de los dígitos del cociente. Sin considerar el punto. 1 más 7 más 3. Entonces 1 más 7, 8 más 3, 11. Y sumamos. De nuevo el 11 lo separamos, 1 más 1 igual a 2. Entonces aquí es 2 en el cociente. En el divisor sumamos el divisor, 202. Entonces 2 más 0 más 2 es igual a 4. Aquí sería 4. En esta parte multiplicamos estos dos y sumamos el residuo. 2 por 4 8 más 74 esto es igual a 82 y sumamos los números por separado 8 más 2 son 10 y el 10 lo sumamos por separado 1 más 0 es igual a 1 De aquí ponemos el 1 y el último es sumar el dividendo entonces tenemos 3.502. 3 más 5 más 2. Esto es igual a 3 más 5, 8. Más 2, 10. Y de nuevo separamos. Lo sumamos. Es 1 más 0, 1. Y aquí lo ponemos. Y esto significa que nuestra división... Es correcta porque los números este con este son iguales y los de arriba, aunque sean diferentes, no, no es importante, no se considera. Bueno, les voy a dejar unos ejercicios para que lo practiquen. Si tienen algún comentario eh, o alguna duda, pónganlos en los comentarios y nos vemos